¡Hola a todos! ¡Yo soy Luquín! Roku, al igual que otros dispositivos, puede llegar a fallar en su apartado de software, ya sea que tú como usuario hayas modificado un parámetro o alguna actualización modificó algo y te está generando fallas. Por eso te traigo el método que soluciona la mayoría de los fallos por software. Y aunque parece bastante lógico, sí, te voy a enseñar a resetear o restablecer de fábrica tu dispositivo Roku. ¡Vamos con la intro! Antes de empezar este tutorial, te invito a dejar tu hermoso like y a suscribirte a mi canal si te gusta el video. Recuerda que viendo la publicidad también estás dando tu apoyo. Ahora sí, ¡comencemos! Lo primero que tienes que hacer es oprimir en tu control remoto el botón Inicio, ese que tiene el dibujito de una casita. Después deberás desplazarte hacia arriba o abajo para seleccionar la opción Configuración con el botón OK. Después, selecciona el apartado de Sistema. A continuación, la opción que nos interesa es Configuración avanzada del sistema. Paso seguido, deberás seleccionar la opción Restablecimiento de fábrica y aquí solo debes seguir las indicaciones finales y con eso ya estaría restablecido tu dispositivo. Algo a tomar en cuenta es que todos los archivos e información se van a borrar, pero gracias a que tu Roku va a quedar como nuevo, las configuraciones volverán a las establecidas por defecto. Esta solución te puede ayudar con problemas de red, problemas de caché saturadas, algún error de un canal que se instaló erróneamente y mucho más. Solo aquellos problemas físicos que tenga tu Roku, no los podrás reparar. Solo recuerda algo importante. Yo soy Looking. ¡hasta la próxima!